Sí. Sí. Hola, eh, bienvenidas, bienvenidos, eh, esta, eh antes de empezar la, la, la charla, voy a poner un poco de contexto eh, de qué se trata esto, por favor. Eh, me confirman si se me escucha bien. Sí, ok. Este, okay. Esta charla es eh, pensada especialmente para el, el grupo eh, que hemos creado hace poco, hemos estado... Eh, un poco organizándonos ya desde hace algunas semanas atrás, el grupo de Bibliometría Ecuador, con el objeto de hacer una comunidad en el país que trabaje estos temas eh, y temas afines con enfoque hacia la ciencia abierta. Eh, pero claro, antes de empezar a trabajar sobre estos temas, es necesario tener unas charlas contextuales acerca de qué es la ciencia abierta, eh, qué son las métricas responsables eh, y otros temas que son necesarios antes de empezar a trabajar como grupo en diversos temas. Eh, esto también está en el marco del de compromiso de ciencia abierta del segundo plan de acción de gobierno abierto. Este compromiso eh, Busca la co-creación de la política nacional de ciencia abierta. Es, es un gran reto que tenemos por delante, pero eh, no estamos solos las organizaciones eh, que estamos atrás de esto. Y como ustedes saben, todo, todo compromiso de un plan de acción de gobierno abierto tiene una organización responsable. En este caso es la CENECIT, eh, como entidad rector del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y la Fundación Open Lab, que es la organización contraparte, que es eh, la parte técnica de este compromiso. Pero no estamos solos, hay un grupo de organizaciones que están también eh, trabajando, con quienes estamos trabajando en conjunto, eh, y que son parte del grupo núcleo de este compromiso, que son todas las organizaciones que ustedes ven ahora mismo en, en esta diapositiva, en esta portada, y que se vienen sumando de a poco, es decir, la comunidad ecuatoriana de ciencia abierta se está forjando, está creciendo de a poco eh, para sumarse a este proceso de co-creación de la política nacional. Eh, también está en el marco de un convenio que estamos trabajando entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Antioquia eh, con el Colab, el colaboratorio eh, del que nos puede conversar más nuestro expositor eh, más adelante eh, con el objeto de hacer esta transferencia de conocimiento sobre esta experiencia que tienen ellos acerca de métricas responsables eh, que nos va a ayudar también a eh, hacer trabajos técnicos que nos puedan eh, que nos permitan extraer información que siempre es necesario cada vez que necesitamos formular la política sin datos, sin métricas sin indicadores no podríamos eh, construir una política. Entonces, eh, esta eres una presentación introductoria, ahora le quiero dar paso a Alejandro Uribe, eh, que es investigador, académico, docente de, de la Universidad de Antioquia, una de las universidades muy respetadas en Colombia, eh, y bueno, y aparte de, de Alejandro, de, de ser un, un una persona que ha investigado sobre estos temas ya de hace varios años, pues es un activista permanente eh, de la comunidad iberoamericana de ciencia abierta, que siempre está dispuesto pues, a, a compartir eh, los conocimientos eh, que han avanzado en estas materias. Entonces, gracias Alejandro por estar acá con nosotros y gracias también por querernos compartir junto con el Colab eh, todos estos conocimientos en el marco de, de este convenio que vamos a hacer entre la Politécnica y eh, la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenido Alejandro, y el espacio es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. ¿no? A ti Francisco, muchas gracias por la invitación. No, creo que es un gusto poder compartir eh, lo que uno eh, trabaja en docencia, en investigación, entonces, no, la intención es, es compartir un poquito, pues quería saludar a todos los, los presentes con la cámara, pero para evitar que después nos traicione el internet, voy a apagarla y voy a abrir la presentación pues como para, para compartir un rato. ¿Cuál es la idea? Pues a, a hacer una presentación de, del tema de ciencia abierta, de, de, de esa taxonomía que es muy importante para entender todo lo que puede implicar o no en, en sus diferentes componentes y subcomponentes de la ciencia abierta, y mirar cómo ese rol que tenemos todos los diferentes agentes que, que estaríamos alrededor de, de este proceso que tiene que ver la ciencia abierta, no solamente desde el ámbito universitario, sino desde los otros agentes. La idea es charlar un, un rato, yo iría haciendo una presentación y después tener un tiempo para preguntas. Entonces, bueno esa es como la idea. Va a apagar por aquí cámara para que no nos traicionen y por aquí a compartir pantalla. ¿Me confirman cuando ya se esté viendo completa? Perfecto, se ve completa, Alejandra. Listo, perfecto. Adelante. Bueno, entonces, la intención es hablar un rato eh, frente al tema de ciencia abierta, su taxonomía de ecosistema. Obviamente, hablando con Francisco, pues me decía que las personas que estarían hoy eh, vienen de diferentes dependencias, de diferentes áreas del conocimiento, disciplinas, y tienen diferentes conocimientos de, de esto que se está hablando de ciencia abierta. Es la intención, es como acercarnos al tema, para algunos habrá cosas ya conocidas, para otros serán cosas como nuevas, entonces eh, ese es como, como el propósito de, de este espacio. Eh, quería arrancar con estas dos frases que me parecen claves eh, en el tema de ciencia abierta, trato de utilizarlas cada vez que hablo del tema, porque me gusta mucho y porque ubican rápidamente eh, en qué contexto estamos y cómo los propósitos que tiene la ciencia abierta. Entonces, la primera frase, eh, la ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, sino es la ciencia del siglo XXI. Es una frase de, eh, que está en un libro de un investigador norteamericano eh, frente a este tema, y me gusta es por eso, porque pareciera que la ciencia abierta es como bueno un término de moda, como han ido apareciendo muchos términos, eh, y uno diría, bueno, si es un término reciente, eh, que desde lo teórico y conceptual ya lleva varios años, pero como en la práctica, el que ya se tenga más presente en las políticas públicas en nuestras universidades, diríamos que pues si es un concepto más reciente. Pero no es un concepto que va a pasar como tantas modas, sino que es un concepto que, que va a quedar, porque realmente que la ciencia abierta pues, es la manera en que se está haciendo la ciencia en el siglo XXI vamos a hablar un poco durante este espacio bueno y esa manera que implica pero es eso, o sea, la ciencia abierta es el nombre que le estamos dando a la ciencia en el siglo XXI a la manera en que podemos interactuar aprovechando las tecnologías de manera colaborativa, cooperativa, transparente es todos los valores y principios que se dicen que hoy tiene posibilidades la ciencia que no quiere decir que no estuvieran antes sino que algunos ahora aparecen, otros se han potenciado es la manera de hacer ciencia en el siglo XXI. Ese es un primer contexto. Y la segunda es porque siempre que se habla de, de ciencia abierta, obviamente, si la ciencia ha existido, los propósitos creo que siguen siendo los mismos, tanto disciplinares como de aportar a la sociedad a sus diferentes sectores, llamémoslo de alguna manera. Eh, la diferencia es que eh, hay unos cambios que permiten que esa ciencia pueda ser hoy cada vez más abierta. Y, y eso es lo que hace que, que hablemos de ciencia abierta que sea la ciencia del siglo XXI, pero el abrir esa ciencia, que sería todo el proceso investigativo, pues la idea es que se abra todo lo que sea posible, pero no siempre va a ser posible. Es decir, va a haber una parte de esa ciencia que por aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos estratégicos, eh, va a seguir estando cerrada. Pero ¿cuál es el cambio? Y es que durante el siglo XXI podríamos decir que la ciencia era cerrada mayoritariamente, era difícil de compartir y que llegara a todo el mundo y que las excepciones empezaron a ser lo abierto y el cambio de hoy es que es al revés, es decir es la ciencia abierta es por defecto lo que se tenga que cerrar tiene que ser una decisión eh, consensuada, una decisión estratégica, entonces hay un cambio también de paradigma en el sentido de que ya lo abierto va a ser por defecto lo cerrado va a ser obviamente la excepción, que habrá excepciones que, que tienen razón de ser es que siempre arranco con estas dos frasecitas porque nos van como, como ubicar Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero eh, es entender que eh, el, aunque el concepto de ciencia abierta es reciente, eh, la ciencia abierta es un todo que implica diferentes componentes, lo que podríamos decir componentes y vamos a mirar la taxonomía, pero esos componentes llevan periodos históricos diferentes. Entonces en este grafiquito que es un trabajo de investigación que hicimos, sobre los hitos de la ciencia abierta a nivel de Colombia, de Latinoamérica y el mundo. Eh, uno puede ubicar que la ciencia abierta eh, empieza con lo que más conocemos de la ciencia abierta, que es el acceso abierto, que son los que están por aquí en azulito hacia los años 90. Incluso el primer hito que aparece aquí, eh, muy importante, es la creación del repositorio de Archip, es el repositorio que utilizan en el área de física, incluso nace antes de lo que podríamos entender hoy como, como Internet. Recuerden que Internet más o menos se, se masifica eh, en nuestros países y en general en el mundo hacia el año 94, 95. Y miren que ar Archive es el primer repositorio y nace en el año 91. Los que están en azul, porque no alcanzan a ver, son los hitos del acceso abierto. Pues si nos damos cuenta, pues la ciencia abierta, el principal componente, el que tiene más historia, el que más lo ha impulsado, es el acceso abierto desde el inicio pero poco a poco empezaron a aparecer en otros aspectos claves que permitían entender los diferentes conceptos, componentes y taxonomía que tiene la ciencia abierta. Entonces, por ejemplo, los que están en naranja ya tienen que ver con datos de investigación, los que están eh, con verde tienen que ver ya con aspectos de, de abrir la parte de software que tiene también relación con lo nuestro. Es decir, los diferentes componentes de la ciencia abierta han ido evolucionando cada vez más eh, de manera paralela como todo el movimiento, pero no tienen el mismo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia abierta son múltiples componentes con un proceso histórico distinto que hace que hoy, cuando llegamos a, a 2023, se habla de ciencia abierta como un todo, pero sus componentes tienen eh, un proceso histórico, un, una realidad frente a las disciplinas, frente a las comunidades científicas, Diferente. Entonces, por eso eh, es como entender que, que hay una historia y que esa historia es tanto de todo el proceso, digamos, de lo que hoy se entiende por ciencia abierta, pero que son de sus diferentes componentes y por eso tenemos desarrollos, comprensiones distintas, porque han ido llegando en momentos distintos. Bueno, eh, siguiendo con esos antecedentes, nosotros hacia 2017, 2018, en la Universidad de Antioquia hicimos una investigación. Y en esa investigación tratamos de, de identificar qué, qué estaba pasando en el mundo en, en el tema de ciencia abierta y qué nos decía para el caso de Colombia. Colombia en esos momentos, 2017 y 2018, estaba iniciando desde lo que se conoce como Colciencias, ahora es MinCiencias, un proceso de tratar de sacar como unos lineamientos en su política. Entonces, en ese proceso investigativo, eh, no voy a leer todo eso porque ahí está muy, muy, muy grande la diapositiva con mucho texto pero lo que quería resaltar es lo que está ahí en, en, en rojito, y es que la ciencia vitalista es la manera de hacer ciencia en el siglo XXI, pero tiene unas características que, que la hacen clave y que hacen que, que haya como un rompimiento, un nuevo paradigma, todo eso que podemos decir, y es eso, es, es una ciencia que se quiere compartir, es una ciencia que se trabaja de manera colaborativa, y es una ciencia que, se, que busca que sea transparente todo el ciclo investigativo. Ya después vamos a mirar más adelante que UNESCO saca unos principios y valores de ciencia abierta. Pero al inicio, antes de que estuviera UNESCO, siempre esto han sido como los tres pilares: es decir, una ciencia que con las tecnologías eh, podemos compartirla, darla a conocer. Esa ciencia se da a conocer a través de los artículos, pero ya no solo de los artículos, se da a conocer a través de los datos y las metodologías. Es una ciencia que se trabaja colaborativamente, es decir, que ya podemos hacer con otros. Eh, tanto cercanos como lejanos, es decir, es una ciencia que realmente tiene todas las potencialidades de ser global, de ser multidisciplinar, interdisciplinar y el que hay una exigencia hoy para la ciencia y es que debe ser transparente, transparente esos impactos científicos y sociales que puede aportar, pero transparente en sí mismo el proceso investigativo. Esa transparencia lleva a que se debe abrir entonces es abrir las publicaciones, es abrir los datos y las metodologías es abrir eh, los software que utilizamos para ello las técnicas y los instrumentos, es abrir incluso el mismo proceso de evaluación de la ciencia, es abrir eh, la relación entre los científicos con la comunidad, lo que hoy podríamos decir que se habla como ciencia ciudadana o apropiación social del conocimiento, entonces había como unos valores que son propios de la ciencia abierta que han estado presentes desde eh, muchos años atrás, pero que obviamente con los eh, últimos hitos se hace como más evidente. Entonces ahí nosotros en el proyecto de investigación generamos como, a partir de una revisión más o menos de unas 20 definiciones de lo que había en ese momento sobre qué era ciencia abierta, eh, generamos pues como, como una definición que ha ido guiando nuestro trabajo docente e investigativo pues como, como objeto de estudio eso sería pues como, como un antecedente. Pero como de ahí a acercarnos a lo más reciente, pues viene como un proceso que, que, que, que genera un rompimiento y es más o menos hacia 2019, pues el tema de ciencia abierta ya estaba en discusión, pero la, la dificultad que había era que, que había múltiples documentos, diferentes organizaciones decían que era la ciencia abierta, diferentes científicos, diferentes proyectos, pero no había aún como un un documento consensuado a, a nivel mundial que dijera, bueno, esto es lo que estamos entendiendo hoy como ciencia abierta y que sirviera de, de guía, de parámetro, de, de orientación, tanto para los países como para las universidades, para los investigadores, para los docentes, para, para, para, para todos los diferentes agentes, que dijera, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo de qué entendemos por ciencia abierta. Más o menos 2019 se inicia el proceso, UNESCO lo lidera, eh, buscando tener todas las voces, se crean diferentes eh, regiones del mundo con, con investigadores, organizaciones, universidades, ONG, para tratar de, de generar distintos espacios de discusión, para que cada una de esas regiones del mundo pudiera llevar eh, a una de las asambleas de UNESCO, eh, esa visión de, de ciencia abierta. El proceso arranca, es más o menos 2019, ya estaba planeándose, obviamente llega 2020 con pandemia y, y los procesos se frenan, pero después retoman lo que se había podido avanzar y en noviembre de 2021 eh, en la asamblea pues, que realiza UNESCO, 193 países aprueban lo que se conoce hoy como la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta que es el documento de política pública a nivel mundial que existe sobre este tema y que está siendo el derrotero, la guía que estamos siguiendo todos que nuestros países firmaron, Colombia lo firmó, Ecuador lo firmó y que genera pues como hacia dónde vamos en ciencia abierta eh, digámoslo así en esa recomendación pues está esta definición que muchos pueden que ya la conozcan, la hayan leído pero recuerden que estamos buscando como tener como una base común de conocimiento eh, UNESCO dice que la ciencia abierta es un constructo inclusivo que combina diferentes movimientos y prácticas, entonces ahí vamos a ir hablando un poquitico, eh, es inclusivo porque, ¿por qué es? porque incluye diferentes componentes que ya venían Recuerden cuando mostraba lo de la línea de tiempo, o sea, el acceso abierto ya venía desde los 90, se empieza a hablar después hacia el, principios del 2000 de, de los datos, de, de los otros componentes que iban hablando poco a poco. Entonces es eso, es un es inclusivo porque recoge diferentes, como dice ahí, movimientos y prácticas eh, con el fin de que los conocimientos científicos multilingües, pues ahí vienen aspectos que son importantes y que, que fueron, digamos, líneas que dio el mismo consenso y las discusiones en UNESCO, porque no todos eh, estaban de acuerdo con cierta visión, y es que la ciencia no es solo en inglés, la ciencia es multilingüe, y, y es defender que según la pertinencia eh, de, lo, de la información que se quiera llegar, de la investigación, de los públicos a los que le interesa esa investigación, sea académicos, investigadores o otros tipos de públicos, eh, el asunto del idioma es muy importante. Pareciera que durante los últimos años solo era el inglés, por los asuntos de cuartiles, medición, impacto, eh, el inglés es muy importante, es la lengua, digamos, que puede ser más global, pero es que no todas las investigaciones son globales, no todo lo que se quiere dar a compartir para que tenga efectos de impacto científico y social en la investigación es para un público global, muchas veces es para un público local, nacional y regional, y, y pensarlo así lleva a que se reconozca que, que la ciencia se puede comunicar de manera multilingüe. Bueno, y un, poco, que... un poco Alejandro, también para, para complementar lo de los movimientos, <risa> Eh, hay un montón de movimientos que algunos colegas ya conocen, ¿no? Eh, como para que estén familiarizados, el movimiento del software libre, el movimiento del código abierto, los movimientos de datos abiertos, el movimiento de gobierno abierto, y, y todos tienen como unos principios en común de transparencia, de colaboración, eh, que, que se refiere justo a esas prácticas. Exactamente. Sí, bueno, sigamos para que pasemos a esta parte, pero en esos conocimientos científicos multilingües, estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos. Entonces, bueno, las características de lo abierto, el que sean reutilizables, entonces ahí empieza a haber elementos que son muy recientes y es, en una investigación siempre hubo datos, siempre hubo datos que se recogían pues, con, con sus técnicas e instrumentos, pero lo que realmente la gente terminaba conociendo eran las publicaciones, no tanto el proceso investigativo, ahí ya empieza a haber un cambio que tiene que ver con todo lo que se está hablando hoy de datos y metodologías abiertas, porque si esos datos y metodologías se comparten, esos mismos datos y metodologías pueden adaptarse, pueden reutilizarse para no arrancar siempre de cero en las investigaciones o hacer investigaciones comparativas. Ese es un aspecto que es un gran cambio en lo que entendemos hoy por ciencia, es decir, ciencia abierta. Donde se incrementen las colaboraciones científicas es un valor que está en la ciencia abierta el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad. Es decir, el objetivo final de la ciencia no ha cambiado, la manera en que se puede hacer hoy y esas perspectivas de lo abierto es lo que nos lleva a que estamos en este, en este proceso. Y, se Ay, y, los... y, y, y esto del reutilizable está muy ligado a lo de reproducibilidad de la ciencia. Exactamente, es decir, que, que esté bien hecha la, lo que se haga y como está bien hecha puede ser transparente y se puede, digamos, volver a realizar esos procesos investigativos y deberían dar los mismos datos. Eso tiene que ver mucho también con, con problemas que ha habido en la investigación, digamos con los retrajes que son los años científicos, entonces también hay ese propósito. Okay. Bueno, beneficio de la ciencia y la sociedad, se si abran los dos de creación, evaluación y comunicación, mire que ha abriendo todo el ciclo de la investigación, desde cuando se, se desarrolla el ciclo, que finalmente lleva a a unas publicaciones y que esas publicaciones normalmente se evalúan. Y se evalúan eh, tanto por, lo, por, la, por los científicos, digámoslo así, pero también por los agentes sociales. Entonces también hay un cambio, porque pareciera que muchas veces la ciencia, eh, como solo lo importante era comunicarlas en paper y en cuartiles y todo ese asunto, entonces realmente esas publicaciones son muy valiosas, se deben hacer, entonces pues es la comunicación entre científicos pero la ciencia no es solo para hacerla entre científicos, sino que la ciencia es para que llegue a otros sectores, eh, a otros agentes, como lo vamos a mirar hoy, entonces esa ciencia tiene que tener también un proceso de tener muy conscientes pues, los agentes sociales. La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas, es decir, aunque en ese proceso histórico, obviamente las ciencias básicas han sido muy fuertes en liderar el movimiento de la ciencia abierta, y otras disciplinas es para todas. Hoy es un llamado a que la ciencia abierta es para todas las disciplinas científicas y en todos los aspectos de las prácticas académicas. Es decir, la ciencia abierta no es solo para investigación y los procesos investigativos de nuestras universidades. La ciencia abierta implica cambios en la docencia, implica cambios también en lo que llamaríamos extensión o tercera misión, que es cuando nos relacionamos con los diferentes agentes de las comunidades, que en general son las tres misiones que tienen nuestras universidades. Lo que en Ecuador nosotros le llamamos como vinculación, en otros países me parece que le llaman extensión, ¿no? Sería eso, ¿no? Tiene extensión, vinculación, eh, tercera misión, tiene diferentes nombres. Ahí no hay acuerdo. Por lo la parte de docencia e investigación sí está más estandarizada en lo que hacemos ah, sí. en las universidades. La otra tiene nombres distintos, pero finalmente es el mismo propósito. Entonces, incluye las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades y se basa en los siguientes pilares claves. Esto que ellos en UNESCO llaman pilares claves, otros autores lo han llamado componentes. O sea, los pilares claves o componentes son conocimiento científico abierto, que es lo que entendemos normalmente por, por acceso abierto, infraestructuras de la ciencia abierta, que es toda la parte de hardware, software, todo lo que se necesita para que realmente se pueda compartir, colaborar, ser transparente, todo eso. La misma comunicación científica, porque no es solo el acceso abierto, y no es solo las revistas, que es como donde más se ha crecido, donde más se ha avanzado en los temas de, de, de compartir el conocimiento, sino que es entender que hay otras formas de comunicarlo, O sea, que pueden ser los libros, pueden ser los capítulos, pueden ser todo lo que aparece hoy como los blogs, eh, Instagram, Twitter, es decir, todos estos medios de redes sociales son también canales y formas de comunicar la ciencia. Donde ahí, sea una ciencia... Hola. Alejandro, y ahí cuando hablamos de comunicación, entonces hablamos no solamente de la difusión de la ciencia de la manera tradicional, de la manera académica que conocemos, también hablamos de divulgación. Ya hablamos de, de que llegue a los diferentes agentes y, y pues cuando son los mismos científicos es lo que se llama difusión, cuando es que llegue a otros agentes es lo que se ha llamado divulgación, hoy se está llamando esa apropiación eh, social del conocimiento, pues divulgación o comunicación pública de la ciencia, entonces es que llegue eso, hasta que la ciencia debe llegar a otros agentes científicos pero no solo es que llegue sino que tengan una participación abierta y activa, como dice ahí, eso es lo que da puerta a lo que se está hablando hoy de dos aspectos que es la ciencia ciudadana y, la, y el, el, el diálogo de saberes, porque no solo son los saberes científicos académicos, positivistas que tenemos en la tradición en las universidades, sino que en esos otros agentes sociales hay otros saberes, hay otros conocimientos que en algún momento se ha llamado conocimiento popular, en otras épocas se ha llamado pues, de diferentes nombres, pero es entender que aunque el nombre que quedó eh, en el documento de UNESCO y en las discusiones es el de ciencia abierta, eh, la ciencia pareciera que fuera solo de los científicos, el concepto de conocimiento abierto es que hay unos grupos sociales que tienen una forma de llegar al conocimiento, eso es lo que hemos hecho en nuestras universidades, pero hay otros grupos sociales que tienen otras formas y otros conocimientos, y que ambos conocimientos hoy son tan importantes y que hay que compartir. Entonces, esta es una definición de UNESCO, que en general hoy es la definición que se está usando en las políticas públicas a nivel mundial, es la que se está teniendo en cuenta por, por eso, porque fue un proceso consensuado que por fin se llegó como una definición, más una descripción que como tal, de lo que es la ciencia abierta. Eh, UNESCO en su documento eh, habla de eso, de, de estos tres como aspectos claves, digámoslo así, y de estos valores y principios. Va a pasar rápidamente aquí por el tiempo. Eh, la ciencia abierta se incrementa, en la ciencia abierta se incrementan las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, es decir, la colaboración y el propósito de para qué hacemos ciencia eh, hace, hace que los conocimientos científicos multilingües abiertamente disponibles que sean accesibles para todos entonces es abrir por eso entonces datos abiertos eh, acceso abierto que serían publicaciones abiertas medición y evaluación abierta el mismo gobierno abierto la educación abierta todo todo ese objetivo que le estamos colocando a diferentes aspectos busca esas para que que sean accesibles para todos y que se abran los procesos de creación, y eso es lo que está ahí en, en, en digámoslo, en lila, es que es todo el proceso investigativo. Eh, hay que ir rompiendo como con algo que no está mal, pero claro, como el acceso abierto fue el componente que más ha crecido, aún hay mucho desconocimiento, y muchas personas, cuando se les habla de ciencia abierta, piensan que es acceso abierto. Ah, sí, es abrir las publicaciones, no estamos de acuerdo, es que sí si hay que abrirlas, hay que compartirlas. pero bueno, realmente es, es eso uno solo de los pilares o como o componentes de la ciencia abierta. Obviamente es el de más tradición, el que más tenemos avances, pero eh, la ciencia abierta no es acceso abierto, o sea, es mucho más que eso. Y tiene unos valores que son calidad e integridad de la investigación misma, que es beneficio colectivo de, de lo que se hace en ciencia, buscando la equidad y la justicia, y teniendo presente la diversidad y la inclusión. Entonces, hay unos valores. Y esos valores pues conllevan al cumplimiento de unos principios, que son como los que rigen lo que hoy se está entendiendo por ciencia, es decir, por ciencia abierta, y es la transparencia, el control, la crítica y la reproducibilidad. Es decir, esos principios tienen que ver con que se haga muy bien la investigación, y como está tan bien hecha la investigación, se puede compartir todo el proceso, todos los datos, todas las metodologías, para que la gente vea que se hizo bien, para que la gente lo pueda reutilizar y utilizar en otros lugares, aunque sean en contextos distintos, poderlos adaptar. Es, es, Eso, ese, es un... ese principio como que no es tampoco como muy reciente, ¿no? porque ya estaban como un poco en las leyes que, que planteaba Merton en los 40. Sí. Lo que pasa es que ahora es más posible hacerlo, porque lo otro era muy <risa> filosófico, teórico, pero bueno, listo, yo como compartía los datos. Ahora, claro. Un, piensen en un reciente pues dato ha habido, pero ¿qué hacía el investigador? Pues si estaban en analógico, en papel, los guardaba, de pronto se los compartía a algún colega. Pero no había como la disponibilidad de que cualquier persona en el mundo entrara, mirara esas técnicas, instrumentos, datos, los pudiera descargar y, y utilizar. Obviamente, por eso es que hoy se habla de ciencia abierta, porque es un rompimiento, pero está basado en, lo, en los principios que ha tenido siempre la ciencia, es decir, el servir a la sociedad, el que se haga con calidad, diríamos hoy que, que eso que está ahí en azul, esos principios son hacerlo con calidad. La igualdad de oportunidades, es decir, que, que no sea el acceso a la información y a los datos genere. Eh, discriminaciones, genera imposibilidades de hacer ciertas cosas eh, eh, se busca ese, ese deseo, que es una utopía pero es uno de sus principios la responsabilidad, respeto y rendición de cuentas, esto tiene que ver mucho con la relación con gobierno abierto, la relación con cuando se invierte con fondos públicos pues si es con fondos públicos es de, de esa sociedad que lo, que lo subvencionó, digámoslo así entonces tiene que haber una rendición de cuentas eh, la colaboración y participación e inclusión, ahí no es solo de la misma comunidad científica, sino que es de, de los diferentes agentes, los agentes sociales, o sea, de ambas partes. La flexibilidad, porque ya diríamos que aunque siempre se ha hablado del ciclo de la investigación, uno diría que hoy está más, sería más una red de investigación, porque un ciclo lleva a paso uno, paso dos, paso tres, pero hoy con ciertas posibilidades hay pasos, que pueden adelantarse pasos que se cruzan unos con otros, es decir, hay una forma más interactiva de hacer la ciencia, no tan lineal. Y finalmente, la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida, eh, en, tanto en lo financiero, digámoslo así, hacer ciencia vale, y entonces, ¿quién, ¿quién lo financia? ¿quién lo subvenciona? Pero la sostenibilidad también tendría que ver con lo medioambiental y la responsabilidad que tiene la ciencia ahora. Entonces, esto lo trae el documento de UNESCO, que, que lo quería poner aquí, porque bueno, es entender que la ciencia abierta son múltiples componentes que están en unos valores y principios que no todos son nuevos, como desde ahorita Francisco, muchos son de la tradición científica, pero sí hay aspectos que hoy se están posibilitando. Listo. En el mismo documento de UNESCO, entonces ellos lo dividen en, en cuatro grandes partes. Esto que sale en verde que dice conocimiento científico abierto, aquí es donde diríamos que están los componentes principales que son el acceso abierto, las publicaciones científicas, los datos de investigación, los recursos educativos, lo, la parte de programas informáticos, code, código y todo eso, es decir, hardware y software. Es eso es como, como una parte que esté allí. Lo del diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento es lo que estamos hablando de saberes ancestrales, otras formas de conocimiento que no vienen desde la academia, pero que hoy deben dialogar. Entonces, eso es lo que está en azul. Las infraestructuras de ciencia abierta, eh, es infraestructura, pues obviamente es cuando nos dice infraestructura, nos viene a la mente siempre hardware, software y, y tecnología, pero también es, diríamos que es capacidades, en el sentido de que también es talento humano, eh, es todo eso que, llama, que en algún momento se llamaron recursos, que en otros momento se han llamado capitales, es decir, se necesita tecnología, se necesita eh, documentación, materiales, digámoslo así, la parte de bibliotecológica, pero se necesita también capital humano formado, es decir, hay una infraestructura que soporta todo esto. Y el que está en, en amarillo, naranja, eh, la participación ambiental de agentes sociales, es que no es solo dialogar con esos otros conocimientos, sino que la ciencia no es solo para los científicos, la ciencia debe dialogar con todos los otros agentes. Entonces, es el documento de UNESCO eh, va hablando de los diferentes componentes y, y de los diferentes aspectos que va teniendo. Nosotros nos vamos a centrar para ya dar paso a, a lo que diríamos que es la taxonomía, nos vamos a centrar sobre todo en este lado que está en, en verde porque es lo más conocido de lo que se habla de componentes a sabiendas de que hay unos valores y unos principios y que diríamos que hay otros pilares que son claves para que la ciencia abierta funcione como es el diálogo con otros sistemas, la infraestructura y la participación. abierta. Entonces acá está como los grafiquitos de cada uno. Ah, con esto los va desarrollando cada uno de ellos pero en lo que vamos a trabajar pues a partir de aquí pues nos vamos a centrar sobre todo en, en esto que digamos que es el conocimiento científico abierto, la parte eh, verde eso nos lleva como a, a, a lo que se estaría hablando hoy de taxonomía ustedes eh, el movimiento de ciencia abierta llevaba ya varios años de, digamos que eh, se potencia el, el concepto de abiertos gracias a la aparición de internet y, y se generan ahí hacia los 90, principios del 2000, eh, el movimiento del acceso abierto con sus grandes declaraciones y ahí se va avanzando, pero los otros componentes poco a poco también iban avanzando, también dependiendo mucho de, de, de las diferencias disciplinarias. Eh, hacia el 2014-2015, eh, la Unión Europea ha sido pues, una de las regiones del mundo que ha liderado el movimiento de la ciencia abierta, eh, en el documento que tiene Europa de guía que tenía, que era el Horizonte 2020, es decir, el plan decenal de que hacía Europa para la primera década, de, pues para la segunda década del 2010 al 2020 de este siglo, ellos ya incluyeron la ciencia abierta, crearon un, un portal que aún está disponible, que es el portal de Foster, donde se encuentra lo que, digamos, que hay en Europa sobre ciencia abierta. Y al construir ese portal, ellos toman la decisión de, de, de hacerlo con una estructura de taxonomía, incluso cuando uno entra allí. Eh, cada uno de esos elementos son un link que lo va llevando a uno a otras secciones del portal. Entonces, eh, esta fue la primera como gran clasificación de las más reconocidas de, de ciencia abierta, donde se decía, bueno, la ciencia abierta es acceso abierto, datos abiertos, eh, investigación reproducible abierta, pues, digamos, toda la parte metodológica, eh, la evaluación abierta de la misma ciencia, cambios en la manera tradicional que se ha hecho la evaluación en la, de la ciencia de las universidades. Eh, eso implica cambios en las políticas, implica diferentes herramientas, digamos así, que es lo que entenderíamos hoy como hardware, software, como toda la infraestructura que soportara eso. Ellos hacen esta primera clasificación, eh, es una clasificación que durante, digamos, los últimos años ha sido clave para el asunto, pero eh, en la medida en que el movimiento de la ciencia abierta ha ido avanzando, se ha ido identificando que es necesario incluir otras apartes otras en la misma taxonomía, tanto de los que son centrales, digámoslo aquí, como detallar más esos mismos. Eso lleva a que a, a, en el año 2019 y 2020, un grupo de colegas investigadores de Brasil eh, genera una investigación donde ellos dijeron, bueno, eh, la taxonomía más completa que se reconoce en el mundo es la taxonomía de Foster, pero esa taxonomía de Foster eh, eh, es una visión europea también de la ciencia abierta, aunque la ciencia abierta es un todo, y con el documento de UNESCO, digamos, es el primero que recoge como las diferentes miradas del mundo, pero eso es en 2021. Antes de eso, pues, era como las diferentes regiones con sus distintas miradas. Eh, ellos deciden, bueno, hacer un trabajo investigativo para generar una propuesta de una taxonomía desde una mirada, digámoslo, brasileña. Eh, esa taxonomía amplía la taxonomía de Foster, empieza a agregarle elementos y, y otras miradas. Eh, ellos la dan a conocer en 2021, después de pandemia, a, a, a lo que ahorita mencionaba Francisco, la, la, una red que hay de, de personas que trabajamos estos temas en, en Iberoamérica. Y varios les decimos, bueno, es un trabajo excelente pero no hagamos la visión brasilera, hagamos la visión latinoamericana. Este grafiquito que está aquí es ya el resultado de esto, pues es un artículo que va a salir, yo creo que este mes alcanza a salir ya, se va a sacar qué en bueno, español, bien. en inglés y en portugués, donde se cuenta todo el proceso investigativo, donde participaron, participamos pues más de 20 investigadores de la región, se consultaron ah, a más de 60 investigadores de, de Iberoamérica, tratando de recoger, bueno, y en Iberoamérica y especialmente América Latina, que entendemos por, por ciencia abierta. Y voy a hacer clic para que lo podamos ver grandecito. ¿Y esto no. fue antes de, de, de, de que se aprobara las recomendaciones de UNESCO? O, Iba o a paralelo. A lo que pasa es en que paralelo, después sale bien. la recomendación. Entonces el trabajo de, de, de los colegas brasileros. Y Estamos es viendo que... solo la diapositiva por si acaso. Ah, no. perdona, Aquí como cambia. Entonces el... Es que creo que solo compartiste la, la diapositiva, no la pantalla completa por eso. Bueno, vamos a hacerlo por aquí porque no me está saliendo esa opción Bueno, ese es el trabajo de los colegas brasileros que sale hacia 2021 ahí se les propone que hagamos una investigación conjunta que se hace entre 2021 y 2022 que es la que lleva a esta taxonomía voy a abrirla por aquí que no poner... es que la que tengo acá se está viendo muy pequeñita y esa taxonomía eh, lo que logra es como dar esa mirada, digamos, latinoamericana de la ciencia abierta. Ya eh, sí tenía como, eh, en el proceso investigativo, pues ya muchos estábamos participando en, en los grupos de trabajo de UNESCO, eh, aunque no había salido todavía el documento, el documento sale a finales de 2021, y esa es la propuesta pues que, que estoy aquí dando como chiva, digámoslo así, no sé cómo se diga en Ecuador, como primicia. De, de, de esta visión nueva de la ciencia abierta de, de América Latina, pues ya como el artículo está aprobado, ya solo ya lo saquen no, pues no, no, es problema oh. y la no, entender cómo se llega aquí no, viendo oh, la no, oh, oh, grande oh, oh. sí, sí estamos viendo la la grande. o sea sea no, haciendo spoiler eh, sí, sí, sí no, no, no, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mostrar. Y es que la ciencia abierta, aunque es un todo, es un proceso histórico también y que va a ir cambiando. Es decir, el hecho de que salga, salga el documento de UNESCO nos va a guiar nuestras políticas públicas, pero es un movimiento que cada vez va a ser un, un gran cambio. Si ustedes miran cómo era la diapositiva de Foster, era solo 2014, eh, en, digámoslo menos de 10 años, empiezan a aparecer un montón de cosas que hay que agregarle, digámoslo así. Entonces, esa era es la parte que quería compartir, pues bueno, estamos hablando de esta... Ciencia si abierta, taxonomía y agentes, voy en la parte de ciencia de, de taxonomía para después entrar a, a lo de agentes y que podamos dialogar. En esta taxonomía que fue ese resultado, eh, empiezan a aparecer que hoy eh, hay más componentes. ¿Por qué es importante compartir eso? Porque uno diría que hoy sí vamos a hacer una política pública en nuestros países o vamos a hacer una política en nuestras universidades. Y más que la política, que a veces termina en lo filosófico, que creo que ya UNESCO lo dijo todos, ahí está la mayoría y es lo que nos deberíamos basar, pero ya hacer una planeación estratégica, como lo llamen en los diferentes países, planes, proyectos, según la organización que le dé, para ya volver efectiva esa ciencia abierta en acciones, estrategias, metas y todo ese asunto, esta taxonomía creo que sirve mucho porque uno diría que hay que trabajarle a los diferentes componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El acceso abierto, pero hay que seguir, entender que el acceso abierto es el acceso abierto a las publicaciones no es solo el acceso abierto a las revistas obviamente las revistas científicas son muy importantes son el principal canal de comunicación de la ciencia pero es que existen los libros existen los capítulos y existen todas estas nuevas maneras en que se puede comunicar la ciencia que tienen que ver con el mundo de internet con la multimedia con lo visual y que son otros productos científicos entonces los de print también dentro de esta taxonomía está ahí sí por ahí, ahí están gracias ya se ve chiquitico es una idea en el acceso abierto. El acceso abierto es entenderlo en ese sentido amplio, ya o sea, que el libro, revistas, por aquí va apareciendo a ah, este lado. Pero que hoy tenemos grandes retos que hay que ir resolviendo. Uno de los grandes retos, pues, especialmente en, en, en lo que tiene que ver con las revistas, eh, recuerden que hay unas rutas del acceso abierto. La ruta verde es la ruta de los repositorios, sea institucionales o temáticos. Y la ruta ahora es la de los editores, que obviamente hay editores de revistas. A editores de libros, digámoslo así, y a editores de los nuevos, digamos, medios o canales. Pero obviamente las revistas están viviendo un momento muy importante y es eh, el asunto de los APC, que es el, el, el cambio de modelo de negocio que tienen las empresas editoriales y multinacionales y eh, de bases de datos, donde ya no es la suscripción que me paguen la base de datos que suscriban la revista para que llegue impresa o que tuvieran acceso a través de, de alguna plataforma, sino que ya por defecto, todas las publicaciones científicas en el mundo van a estar en acceso abierto. Eh, en Europa, por ejemplo, ya se tomó esa decisión, algo que se conoce como el Plan S, y es que todo lo que vaya con fondos públicos de la Unión Europea, todas las publicaciones resultados de esas investigaciones tienen que quedar obligatoriamente en acceso abierto. Eh, eso es un cambio, es decir, cómo el movimiento crece, eso es positivo, o sea, ya el hecho dentro de unos años, pues la meta que ellos Tenían era primero 2023, la han ido corriendo a 2024, va creo que hacia allá, va hacia 2026, donde todo tiene que estar en abierto. El, ya Estados Unidos ha dado pie en eso, justo la semana pasada ya salió eh, una norma ya firmada donde todo lo que vaya con fondos públicos en Estados Unidos también van abierto Es decir, ya el acceso abierto se impuso. Incluso estas grandes empresas de bases de datos ya saben que tienen que abrirlo y por eso muchas revistas se están transformando en acceso abierto. Pero ahí llega claro, y en el, norte global son en el norte global son las financiadoras, porque es diferente como en el sur, que se, se financia desde lo público, pero en el norte global las financiadoras están poniendo esas, eh, digamos, reglas de, de que lo que ellos financian tienen que estar en acceso abierto. O sea, todo el mundo, el mundo global está yendo al acceso abierto. Es una idea, bueno, el, el acceso abierto nace en los 90. Era algo más contracultural de algunos románticos de las bibliotecas. Va creciendo hacia la primera década del siglo XXI. Ahí se crean las grandes declaraciones, va ganando fuerza. Pero digamos que hacia esta última década, de 2010 para acá, eh, se impone. Es decir, se empieza a imponer. Las mismas empresas editoriales se dan cuenta de que tienen que transformar su modelo de negocio y ahí aparece la PC. Eso es uno de los retos. Entonces, la idea es que voy a ir hablando aquí de la taxonomía, pero como yo sé que en Ecuador tienen, están en ese proceso de construir su política, las mismas universidades incluso el crear este grupo que están creando ustedes, es poder liderar aspectos en sus propias universidades o a nivel de país. Eh, quiero ir mostrando la taxonomía con elementos claves que, que van a ser la discusión y que, no, que tenemos que resolver para poder ir avanzando. Entonces en el acceso abierto el gran reto está en, en el tema de los APC porque puede terminar siendo más costoso el acceso abierto y eso es contraproducente a lo que se quería originalmente, el hecho de los repositorios, que eh, diríamos que ya hoy es obligatorio en cualquier lugar del mundo tener un repositorio institucional, porque cumple dos cosas, da visibilidad, da divulgación, pero es un asunto también patrimonial, es decir, es dónde están lo que hemos investigado en cada una universidad los últimos años, entonces eh, eso es un aspecto importante, y los repositorios temáticos donde cada vez se convierten en una fuente de información especializada y reconocida porque cada disciplina también entonces, tiene sus, sus dinámicas. Está todo lo que ah, se está hablando de datos ah, abiertos. Hola. Ahí te cuento dos quisitos Alejandro, acá en Ecuador eh, casi todas las universidades tienen sus repositorios digitales, creo que el 90% de las 60 que, es, que existen tienen repositorios digitales pero su contenido mayormente son tesis de sí, pregrado, sí. o sea, el 70%, o sea, no, no, no, no, no se les utiliza como ruta verde. Y por otro lado, en las normativas hay una, y no sé si todos los investigadores lo saben, en la que se dice que todo lo que se financia con recursos públicos debe ser financiado, debe ser este puesto en acceso abierto. Eh, eso existe desde el 2019, creo. Exacto. Eh, eh, eso ha ido creciendo digámoslo así, muchas veces las políticas están y no se han cumplido pero obviamente eso va a crecer y se va a volver cada vez más obligatorio y se va a oblig volver obligatorio por lo que decía ahorita Francisco y es que los financiadores lo están poniendo como obligación y debes demostrar que está allí, es decir listo, hiciste un proyecto para poder cerrar el proyecto, muy bien publicaste te dejo cerrar el proyecto, muéstrame dónde está en el repositorio tal institucional o en el repositorio temático. Es decir, se está volviendo un criterio de, de cierre, de evaluación. Eso es, es, es un crecimiento. Es decir, el acceso abierto ya se impuso. Yo creo que aquí hay muchos retos, pero ya no es el que si abrimos, no abrimos esa discusión, ya no está por lo menos en las publicaciones. Ya vienen los datos abiertos, ahí el asunto ya empieza a complicarse porque... En el acceso abierto ya hay conciencia de que hay que abrir las publicaciones por, por múltiples factores, pero en los datos eso todavía no está. Entonces hay un asunto de cultura que es, que es importante, de ir transformando a que los datos no son míos, los datos son míos moralmente, pero patrimonialmente son de la institución o del financiador. Entonces él pone las condiciones y en un contexto de ciencia abierta donde se busca la transparencia, la reproductibilidad, todo ese asunto, pues los datos hay que compartirlos para demostrar que la investigación está bien hecha, para ayudar a otros a que no arranquen de cero y puedan arrancar de, de otros datos, y eso economiza tiempo y recursos. Eh, ese es un gran reto que tenemos en nuestras universidades, de ir creciendo en esta cultura de los datos, de organizarlos según los principios FAIR, que es una manera de, de organizarlos bien, para que esos datos organizados bien se puedan subir a lo que se está llamando hoy como repositorio de datos. Ahí, Alejandro, también quería comentar, este, en Ecuador, en el 2019-2018, no me acuerdo exactamente, este, se emitió una política nacional de datos abiertos, pero que tiene que ver con datos gubernamentales. Sin embargo, los fines, sí. ajá, sin embargo los fines de esa política, eh, dice que eh, el objetivo es, es también, entre otras cosas, promover la investigación. Esa que de, de, de todas maneras, toca al mundo de la academia esta política, Exacto. ¿no? Porque ¿cómo promueves la investigación si no abres tus datos de investigación? Eh, uno tendría que entender que cuando se habla de ciencia abierta casi siempre se refiere a datos de investigación. Pero ahí es donde viene la conexión con los otros, digamos, open, que sería el gobierno abierto porque nuestros países de pronto ya ah, tenían más adelantos en gobierno abierto por, por obligación, por responder a normas internacionales, porque pa, eran países ya vinculados con la OVDE. Eh, creo que en gobierno abierto había uno antes, pero los datos de gobierno abierto son datos administrativos, de, de la gestión del gobierno. Hay una parte de la gestión del gobierno que tiene que ver con la ciencia, y esos datos se sí abrían, pero eran datos estadísticos, eran datos para entender contratos, eran datos administrativos, no los datos de cada investigación, que eso tiene un asunto más disciplinar, eso es lo que se está mencionando, y sobre todo como datos abiertos la exigencia Correcto. de que cada universidad tenga un repositorio de datos de investigación va a llegar, entonces hay que empezar rápido a construir eso porque ahorita decía Francisco, pues ya tenemos en Ecuador un repositorio de publicaciones pero solo de tesis, pues la exigencia de que sea ya de toda la producción, es decir artículos, libros, capítulos Va a llegar y hay que empezar a mover en eso. Y la exigencia de que no es solo las publicaciones, sino los datos, pues viene con, con, con mucha fuerza y se va a imponer. Esos datos solos, eh, se pierde el contexto y el sentido. Por eso se habla de la investigación abierta reproducible, que por un lado es compartir las técnicas, las metodologías, los instrumentos. Pero por el otro lado es que claro, cuando yo comparto los datos y comparto la manera, las formas como capturé, llegué y analicé esos datos, estos dos aspectos me llevan a que realmente la investigación se puede volver a realizar, se puede revisar, se puede hacer transparente, reproducible, y todo ese asunto. Viene eso la evaluación el, abierta. El, el software que utilicé para procesar y hacer los análisis, ¿no? Exacto, no solo las técnicas sino también los, los software, eh, digamos, los, los códigos, y todo ese asunto, ahí va entrando por ese lado. Eh, la evaluación abierta, en el sentido de que la evaluación viene, la evaluación que hacemos en nuestras universidades y que hacemos en nuestros países, digamos, desde, el, desde hace muchos años, una, estamos viviendo el siglo XXI y tenemos todavía criterios de evaluación del, del siglo XX, eh, eh, toda la crítica que tiene el factor de impacto del índice H, estos aspectos bibliométricos, que no es que estén mal, sino que se volvió como los únicos, a unos procesos que son complejos, le, le estábamos aplicando unos indicadores que tienen muchas dificultades. Entonces viene todo este movimiento de lo que se está hablando hoy como evaluación abierta y responsable de la ciencia. El abierta es porque la misma evaluación debe ser transparente, no solo unos expertos por allá escondidos, debe ser procesos cada vez más transparentes. Eso lleva a la aparición de lo que se está llamando el Open Peer Review, es decir, que las mismas evaluaciones, la gente se comprometa a abrirlas, a darse a conocer eso es un cambio y el que sean responsables es el que tiene que tener múltiples indicadores, múltiples fuentes de información y distintas miradas, es decir salir solamente del factor de impacto del índice H que pues ya no es la manera en que se debería estar haciendo las políticas, declaraciones y directrices que están aquí en el centro porque obviamente todos los otros componentes ya existen, se están haciendo pero si no avanzamos en tener planeación, políticas que integre todos estos componentes eh, va a seguir siendo un esfuerzo muy disgregado, es bien este aspecto, la educación abierta eh, que es abrir eso, lo que, los MOOC, los cursos abiertos, la pandemia fortaleció esto, eh, viene la innovación abierta, que, que miren que esto no estaba en el proyecto Hoster, o sea, ya que hay elementos que no están en Hoster, los anteriores todos estaban, no estaba la educación abierta, Hoster estaba muy centrado como en la investigación no reconocía tanto la docencia y no tenía tan claro, digamos, lo, lo que llamamos extensión o vinculación, como lo llaman en Ecuador. Entonces, diríamos que el primero, uno, dos, tres, cuatro y cinco, los primeros cinco están en póster, siguen siendo vigentes, pero hay que empezar a agregar otros elementos de la taxonomía para que tengamos unas políticas y unos eh, planes, proyectos más completos en el tema de ciencia abierta. Entonces, estaría la educación abierta, la innovación abierta, y es porque... Eh, se genera nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento pueden ser eh, diseños, pueden ser patentes, pueden ser diferentes productos que se puedan llevar, digamos, a la práctica en servicios, en, en mercado, con ánimos, sin ánimos de lucro. Pero eso se logra si se hace abierto, es decir, si, si, si, si lo hacemos de manera más colaborativa, lo que se está hablando hoy de la cuádruple hélice es decir, universidad, empresa, Estado y sociedad civil entonces trabajemos juntos para resolver problemas pero que todos ganemos no, no solamente patentar y volverlo un producto o servicio que se vende, entonces empezar a cambiar también ese chip lo de las infraestructuras y herramientas de ciencia abierta, pues que siguen siendo claves, hoy tenemos más requerimientos ahí y, y se debe soportar sobre eso, y aparecen estos dos últimos, porque yo si no, no me va a dar el tiempo es lo que tiene que ver con ciencia ciudadana abierta y participativa, este es muy resultado de lo de UNESCO mire que en UNESCO había dos componentes un componente que era la participación de los agentes sociales uno diría que va por este lado de la ciencia ciudadana Poster claro. por ejemplo la taxonomía anterior no lo menciona no aparece por allí y la última es diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, esto sí es muy resultado de tener en cuenta lo que dice UNESCO o sea UNESCO reconoce que no hay solo una forma de conocimiento y que esas formas de conocimiento deben dialogar. Entonces eh, quería mostrar esta taxonomía porque pues, ya va a salir este mes y la idea es que eh, esperamos que genere eh, un movimiento importante no solo en América Latina, sino a nivel mundial, porque diríamos que eh, no porque uno no lo haya participado, sino que es la taxonomía más completa que hay hoy en ciencia abierta, porque está guiando eh, lo que está haciéndose en la práctica digámoslo así, en diferentes países cuando hicimos este trabajo fue eh, la opinión de expertos pero fue también la revisión amplia de literatura para identificar qué se estaba diciendo que se hace en ciencia abierta hoy y además eh, lo que es el documento de UNESCO que se vuelve un hito. Entonces bueno, eh, quería compartir esta taxonomía porque permite ya se compartido y vuelvo a la presentación. Me quedan sí. cinco minuticos para que podamos abrir el espacio de preguntas para ya entrar a lo de los agentes sociales. Sí, muchísimas gracias. Estaba muy, muy linda esta, esta, esta taxonomía, de, de hecho este hay muchas cosas que, que, que han nacido desde América Latina y que las estamos exportando al norte global, como por ejemplo el modelo de acceso abierto diamante, diamante. Sí, eh, que ejemplo. ese es un, un gran ejemplo Sí, o las métricas de vinculación eh, nosotros en el colab de la Universidad de Antioquia que estamos generando un modelo de evaluación de la universidad diferente eh, nos basamos en algo que se llama eh, la, el, el documento de Valencia, el manual de Valencia donde se dice, bueno, la, las universidades debemos evaluar los distintos, no solo por los artículos y todo eso que es lo tradicional tenemos que mirar la vinculación con los diferentes agentes pero por ejemplo nosotros eh, hemos ampliado el manual de Valencia, le hemos agregado cosas que el manual no pensó entonces eh, eso que dice Francisco es clave casi siempre es como nosotros adoptamos lo que hacen en otros lugares del mundo pero es creer que nuestras universidades y países podemos aportar a, a eso, la taxonomía es eso, la, la ruta de diamante que la han liderado, hay que reconocer el trabajo fuerte de, de Cielo, de Realic, de Latindes, de todas nuestras revistas que en general son en acceso abierto a diamante, eh, eh, podemos aportar desde el sur global a ese norte, digámoslo así. Bueno, finalmente, teniendo en cuenta que es ciencia abierta, lo que está diciendo UNESCO. Eh, eh, eh, todos esos cambios que implica la taxonomía porque la taxonomía no es solo clasificación sino es esto es lo que se está haciendo y todo lo que tenemos que planear para que esto funcione eh, implica que la ciencia abierta, eh, algo que nosotros hemos ido trabajando y es que hay que cumplir una ecuación esa ecuación la graficamos así rápidamente y es que para que la ciencia abierta funcione tiene que haber políticas entendiendo políticas como tanto lo filosófico como planeación estratégica recursos, metas, todo ese asunto que pueden Entender. ser nacionales o pueden ser institucionales también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, puede ir de arriba abajo, de abajo arriba. Eh, el desarrollo de cada componente es eso, lo que estaba en la taxonomía, que casi siempre al inicio eran las representaciones de una sombrilla, de un hongo, de, de que la ciencia abierta eran cinco o seis componentes, Si ustedes vieron en la Latinoamer latinoamericana ya hay diez con diferentes subcomponentes, cada uno de los componentes tiene una historia y unos desarrollos distintos, entonces hay que reconocer que cuando hablamos de ciencia abierta, no es un todo inclusivo, pero con desarrollos distintos y momentos distintos, eso es clave, porque en la misma planeación tenemos avances en acceso abierto, pero de pronto en datos no, eh, ya trabajamos mucho con la ciudadanía, pero ha sido más divulgación que ciencia ciudadana, eh, hemos tenido muy buen diálogo de saberes en ciertas disciplinas, pero en otras no, o en otras no aplica, porque no todas las disciplinas hay ciencias básicas, que de pronto hay aspectos de la ciencia abierta que no le aplican. Eh, está la financiación. Esa financiación lleva en general a los recursos, porque se serían también a la parte de, de infraestructura, hardware, software. El aspecto de la formación es importantísimo, porque hay mucho analfabetismo en estos temas. Es decir, sabemos los investigadores en nuestras disciplinas sabemos investigar, hacemos nuestras líneas de investigación, nuestros temas, pero de este asunto de bueno, de acceso abierto, de datos, de cómo hacemos todo eso, tenemos que formarnos. Ahí es un papel o sea, de, las, de las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo? todas las prácticas abiertas, eh, las prácticas abiertas de en, en todo el espectro de este sí, o sea, cómo abrirlo, abrirlo bien, dónde, cómo, cuándo, hay que formarnos. Eh, eh, yo, eh, en la universidad nuestra creamos el primer curso de ciencia abierta que hay en América Latina, que es curricular está en posgrado, está para los investigadores, no, no hay ninguno en América Latina pues eh, hasta donde conocemos, hasta donde hicimos la cosa no, no ha aparecido todavía un curso que ya esté montado y que, que esté reconocido por una universidad, y es reconocer que hay que formarnos lo que han hecho en Ecuador ustedes con las charlas, con todo lo que hace Francisco, pues es decir, hay que formarse formalmente, digámoslo así curricularmente pero hay que formarse en lo que podríamos llamar educación continua, eh, porque hay desconocimiento, y lo digo porque yo soy el que da el curso a los profes, a mis colegas investigadores, que le toca a uno el curso con un investigador, pues así, recontra conocido, llevamos o sea, un montón de años, que uno siempre lo ha visto, como este colega tan famoso y todo, pero cuando llegan al tema de ciencia abierta, empiezan a reconocer que no saben, y que tienen un montón de dudas, un montón de mitos que hay que aclarar, porque ya se los están exigiendo, entonces que al trabajar con colegas de otros países están viendo que lo necesitan o los financiadores se lo están obligando, entonces el hecho de que yo sea un doctor, postdoctor y sea el investigador más reconocido eh, no implica que yo sepa de ciencia abierta, entonces ahí hay que formarnos mucho desde las nuevas generaciones para que el proceso de transición sea menos difícil, pero de los que ya son, digamos, los... Eh, investigadores experimentados incluso nuestros mismos directivos nuestros mismos rectores, vicerrectores se tienen que formar en el sistema y finalmente el otro elemento clave es la evaluación, entendida en dos sentidos la evaluación propia que tendría cualquier proyecto plan y todo eso, es decir, el seguimiento que se cumplan las estrategias, metas en un sentido de la evaluación pero el, el mismo sentido de la evaluación de la ciencia y todo esto que se está hablando hoy de evaluación abierta, de métricas responsables de métricas de nueva generación, es decir que hay que cambiar las fuentes de información para tener otros indicadores que nos den una mirada más amplia de lo que hemos hecho bien y de lo que deberíamos hacer, eh, tomar decisiones presentes pero a futuro, es decir, es un sentido amplio de la evaluación tanto por el lado, digamos, lo administrativo como por el lado científico en sí mismo. Teniendo en cuenta y, la y ecuación... Hola. Y, ahí, y ahí, este Alejandro, justamente ah, en ese último elemento de la ecuación es un poco la razón de ser de este grupo, o sea, lo, lo, lo, lo que dijiste, necesitamos datos, necesitamos informaciones, pero tenemos que saber cuáles son esos datos, cuáles son esas informaciones, porque pasa lo que antes nos pasó algún rato cuando yo trabajaba en la CNC, que queríamos darle un enfoque para tomar unas decisiones con temas de acceso abierto, pero no teníamos datos. De ahí la, natural, la razón de este, de, de este grupo de trabajo que se está conformando para poder generar datos en base a la experiencia que ustedes también ya tienen. ¿no? Creo que por ahí quería comentar eso. Listo, sí, sí, totalmente Teniendo en cuenta que hay esa taxonomía que implica unos procesos que deben interactuar conjuntamente, que es lo que hemos llamado nosotros ecuación, es importante llegar como a esta última partecita y es lo que se está entendiendo hoy como ecosistema de la ciencia abierta o los agentes, digámoslo así. Estos son dos gráficos de diferentes autores, donde uno está en español, pero pues dos no está en inglés. Donde dice: Bueno, la ciencia abierta implica a. Entonces, implica a los financiadores y a los que determinan ciertas políticas. Es decir, no sé si en Ecuador se dirá colectivamente, en Colombia sí, es el que pone la plata, pone las condiciones. No sé si hay el mismo claro. dicho. O Más o menos, yo. sí. Eh, es eso, hoy los financiadores ponen la plata cuando son públicos, están poniendo condiciones muy de acceso abierto y cada vez va a ser mayor, ¿por qué? Porque nuestros países firmaron la declaración de, de UNESCO, entonces nuestras convocatorias van a empezar a exigir, listo, las publicaciones, todas en abierto, los datos me los tiene que depositar acá, bueno, usted va a demostrar por qué benefició a la sociedad, es decir, tiene que no solo ser evaluación de impacto científico, sino de impacto social, en los financiadores están poniendo condiciones, las sociedades científicas, que diríamos que son nuestras disciplinas, cada una tiene sus dinámicas, eh, tiene que irse cambiando. Eh, eh, no es fácil, porque hay tra, tra, tra, pues, trayectorias. Eh, hay un artículo que me gusta mucho, de hace unos años, y es Físicos versus Químicos, no sé si de los colegas habrá, sí, eh, donde decía: mire, los físicos han sido pro, cien, pro acceso abierto y ciencia abierta mientras los químicos es todo lo contrario, pro ciencia cerrada, pro copyright, patentes, y son dos disciplinas muy cercanas, incluso casi siempre están en las mismas facultades de ciencias exactas, y los departamentos son vecinos y tienen dos lógicas muy distintas frente a la ciencia. Eh, hay otro texto que habla, por ejemplo, del área de geografía, eh, donde dice, mira, hay un área de geografía que es prociencia abierta y la otra es prociencia cerrada completamente, y, y es una misma disciplina, pues ahí no es como la física y la química que, que, bueno, que son disciplinas distintas, sino que dentro de una misma disciplina puede haber dos corrientes distintas. Eso es reconocer que eso, que hay, que hay diferencias disciplinares, que, que hay que entender que, que hay pasos distintos y que hay que formarse en ese tema y hay cultura. Está toda la parte de, de legislación y regulación, eh, pensemos por ejemplo es lo que les contaba que Europa ya lo tiene, Estados Unidos, Colombia por ejemplo la semana pasada el nuevo gobierno eh, sacó el nuevo plan de desarrollo por los últimos cuatro años y ya le metió ciencia abierta y por ejemplo está explícito que los datos de investigación financiados públicamente tienen que quedar en un repositorio y que eso ya se está construyendo, que lo está construyendo mi ciencia, entonces hay una regulación escapa cada país tiene las propias, los investigadores mismos son clave, Aquí que hay brechas generacionales, que eso es un asunto, eh, que están influenciados por las disciplinas, las mismas instituciones, es entender que aunque una universidad, todas las universidades pareciera que fuéramos lo mismo, tenemos las tres misiones, no somos lo mismo, no es lo mismo una universidad de carácter público que una universidad de carácter privada, una universidad donde eh, lo, que, lo fuerte es la docencia, sea entregrado y posgrado, y de pronto no le invierte tanto a la investigación, o una universidad que se desborda por aportarle a la sociedad, es decir, por lo que llaman ustedes vinculación, nosotros llamamos extensión. Entonces, es decir, las transmisiones en las mismas universidades no tienen la misma fuerza, no tienen la misma perspectiva, O sea, las universidades somos distintas y hay que identificar, bueno, frente a la ciencia abierta y lo que la universidad se compromete y quiere ser, cómo le damos, es decir, por eso cada, cada plan de ciencia abierta en cada universidad es diferente, porque cada una le da como su toque de acuerdo a su realidad institucional está todo el mundo de la edición y de la comunicación científica, por eso aquí salen pues los editores eh, que implican no solo a las revistas sino como insistido libros y todas las nuevas formas de comunicación e implica el mundo de las bibliotecas porque en muchas universidades son las que están volviendo práctico muchas cosas de la ciencia universidades las bibliotecas son las encargadas normalmente de los repositorios de publicaciones, van a ser las encargadas de los repositorios de datos están ayudando a negociar todo lo de los APC. Eh, muchas veces son las que dan información y formación. Se dedican a formar en estos temas de ciencia abierta. Eh, se dedican a, a, a guiar a los investigadores en decisiones que tienen que tomar. Entonces, es como un, un agente que sigue siendo muy importante. Estos dos gráficos más o menos nos hablan de lo mismo. Eh, unos detalles más. Eh, pero es entender que son diferentes agentes. El gráfico de la derecha, el que está en español, me gusta porque aparecen públicos que aquí no aparecían, me parece más completo. Porque, bueno, aparecen los financiadores, aparecen los investigadores, aparece el gobierno, digámoslo así. Pero, por ejemplo, aquí se reconoce que está la industria, pero también está la sociedad civil. Es decir, que hay un lado de la ciencia que hay que reconocer que trabaja con empresas, que genera patentes, que genera eh, estos, todos esos aspectos que, que siguen siendo vigentes pero que también las universidades tienen sociedad civil, ONGs y todo este asunto, es decir, que tenemos diferentes puntos. Y aquí llegamos como a este punto, que esto es un documento que construyeron una colega colombiana y, y argentina, donde hacen un trabajo donde dicen, bueno, cómo los tomadores de decisión deben pensar la ciencia abierta, y ellos hacen una reflexión, pero finalmente termina todo el trabajo en esta tabla, que dice, bueno, quiénes son los agentes, y cada uno de esos agentes tiene roles y responsabilidades, tiene acciones para hacer y tiene impactos y beneficios. Este me gusta mucho por eso, porque es entender que los gobiernos y los financiadores son responsables en la ciencia abierta y tienen ciertas acciones a realizar. Me voy a centrar solamente ahorita en las universitarias, porque creo que es el contexto de hoy. Están las instituciones y centros de investigación. Aquí sí quisiera enfocarme, porque ¿cuáles son nuestros vienen nuestros retos y responsabilidades los primeros, adoptar principios y definir modelos específicos de desarrollo, diseñar y aplicar políticas institucionales de ciencia abierta, entonces ahí viene, eh, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues Colombia firma la recomendación de UNESCO, pero después, eh, el año pasado, en agosto, saca la política pública de ciencia abierta, pues siendo pues, como el primer país de América Latina que la tiene completa, es decir, con todos los componentes, eso que implica que todas las universidades tenemos que hacer ya el plan de ciencia abierta. Algunas ya lo teníamos, y habíamos avanzado independiente de la política nacional, pero otras ya están en ese camino. Eh, en, en, antes de que termine esta década, toda universidad va a tener su plan de ciencia abierta. O su plan de investigación ya va a estar enfocado como ciencia abierta porque es la ciencia del siglo XXI. Eh, eso implica cambiar las maneras de evaluación, los reconocimientos y los incentivos, Toda la parte de formación y capacitación, todo lo aparte de infraestructura y tener financiación y sostenibilidad. Es decir, hay, hay, hay esa parte. ¿Qué es lo que nos implica? Es a, a, a, como decía, a planes institucionales, a integrar incentivos en esa lógica de lo abierto, eh, a que discutamos sobre las publicaciones, sobre qué derechos cedemos, qué no cedemos, cómo vamos a apoyar las propias publicaciones en cada universidad y la capacitación. Entonces, este es un documento que creo y haría la sugerencia que es un documento que hay que mirar pues en el proceso que ustedes están, eh, mirar la tabla y después aplicarle, bueno, de eso que se dice genéricamente qué nos debemos comprometer nosotros si somos el agente universidad, qué le deberíamos empezar a exigir a los, nuestros gobiernos, qué deberíamos trabajar ya no solo como gestores y, y líderes de un proceso de ciencia abierta, sino ya como digamos con las bases con los grupos y los investigadores que deben ellos mismos cambiar. Eh, la idea es que los cambios, ojalá fueran intrínsecos, automotivados, pero eso a veces no funciona. Entonces van a venir cambios extrínsecos por norma, por obligación, por porque porque el financiador lo exige, porque la entidad pública lo exige, o porque ya la dinámica de trabajo de los colegas lo exige. Es hay, hay que estar atentos a eso. Y terminaba con esto. Eh, finalmente eso lleva a que eh, hay que construir política nacional nosotros en Colombia tenemos la ventaja de que ya se construyó pero le está faltando mucho porque se construyó y la parte ya de, de llevarla a la práctica se ha embolatado, se ha enredado por las mismas afugias políticas hay veces y financieras entonces hay un reto creo que el reto en Ecuador es que hay que tener su política de ciencia abierta eso se va a empezar a exigir eh, en, se dice que en la próxima reunión de UNESCO que es ahorita en noviembre Francisco Más que está ahí ayudando a la construcción de las recomendaciones. Muchos países van a ir a decir, algunos, pero pues no muchos, algunos van a decir, mire, ya tenemos política, mire que si sí hemos avanzado, pues Colombia es uno, Argentina está que la saca, eh, se dice que antes de noviembre para poderla presentar en UNESCO la van a sacar, eh, entonces viene esa parte que tenemos que construir políticas nacionales, ojalá sean consensuadas, y hay que construir políticas institucionales, y aquí llego al final, este es el portal de ciencia abierta de la Universidad de Antioquia, donde hemos ido construyendo nuestra política, y este es, por ejemplo, el de la Universidad del Rosario, que es una universidad privada en Colombia, digamos que somos las dos universidades que tenemos más avances, es construir, independiente de la política nacional, construir la propia. Si sí, obviamente la política nacional sale rápido, pues mejor, pero es apoyar a construir la propia. Ese es el caso nuestro, o sea, hemos influenciado tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad del Rosario, logrado influenciar junto a la Universidad Central, en Bogotá, perdón, en Bogotá, tres universidades que han aportado a que Colombia tenga esta política nacional directa o indirectamente, pero también con autonomía seguir avanzando porque desde los ritmos del gobierno no son los de las universidades no. o viceversa. Bueno, no yo quería llegar hasta aquí, en cumplir creo que hay un, un tiempito para preguntas. Eh, Estos son dos sí. espacios que tenemos en Facebook, y al que le guste eso, pues nos busca. Y ahí son lugares donde seguimos discutiendo con colegas de Iberoamérica. Por un lado, el tema del acceso abierto y las métricas, y por el otro lado, eh, otros aspectos de la ciencia abierta, es decir, los datos, eh, la evaluación y otros aspectos. Eh, bueno, eh, preguntas, inquietudes, eh, listo, los escucho. Sí. Argentina, Argentina, eh, entiendo que hace poco, creo que el año pasado por noviembre, más o menos habían sacado su documento de diagnóstico y lineamientos para, eh, para una política de ciencia y Ellos abierta. ya tienen el borrador del plan, que lo ya. construyó como varios investigadores, varios colegas, instituciones argentinas, ya lo presentaron a, ya, como a lo que es el Ministerio de Ciencia en Argentina y están pendientes de, del trámite para que se, que se apruebe. Claro. Entonces, o sea, que el siguiente país podría ser eh, Argentina. Sí, y, pues, y ahí, a no ser que podría... se embolate políticamente, que esas cosas ocurren. Pero por <ríe> lo menos claro. el documento borrador ya está. Es decir, ya está la política de ciencia abierta argentina escrita, pues lo que se propone es de la comunidad científica y otros agentes. Perfecto. Entonces, um, estamos 19 personas. Eh, quien tenga una pregunta la puede hacer por el chat. Eh, o, o si micro, gusta, no. exacto, alza la mano y, y le damos paso para, para que haga su pregunta o su comentario. está, está Isareli. Está exacto. Adelante, Isareli. Hola, buenos días. Eh, bueno, primero, discúlpame, me estaba en otro asunto más temprano, me incorporé como unos 15 minutos ya cuando habías comenzado hablar Alejandro, eh, eh, la, eh, veré la, la, retrans, la veré en retransmisión, ¿no? porque me pareció súper interesante. Por tanto, me disculpo si alguno de, del, del par de comentarios o las preguntas que quiero hacerte ya los, lo habías visto. ¿no? Eh, primero, eh, felicitaciones, o sea, me, parece, me, me encanta ese, ese, esa taxonomía que, que has logrado porque pocas veces, somos, pocas veces somos conscientes de cómo se construyen todos estos procesos. O sea, uno, eh, son como, como cajas negras que se van cerrando una vez que, bueno, pues ya lo de datos abiertos pasó, eso fue lo primero, ya nos olvidamos y seguimos, pero tú has recuperado esa taxonomía que yo creo que, que para cualquier país que pretenda, o para cualquier comunidad académica, cualquier eh, institución de educación superior que, que, que tenga como objetivo eh, pues construir su propia política o su propia estrategia o su propio plan de ciencia abierta, es fundamental saber de dónde viene todo esto. Entonces, sobre todo porque ayuda a identificar algo que nosotros, por ejemplo, con lo, de la, con lo de la política de ciencia abierta estamos tratando o queremos hacer que es identificar prácticas de ciencia abierta que no siempre están conceptualizadas. <risa> perdónenme. Tranquila, tranquila. ¿sabes gripe. Tranquila, Isabel. A ver, déjame ver si puedo hablar. Entonces, es que estoy con, no sé si es COVID, gripe, en fin. Eh, entonces, por un lado eso. Por otro, eh, me voy a referir eh, le doy la palabra a otro hasta que me caiga. Toma agüita, toma agüita, tranquila, no hay afán Por ahí en el chat habían colocado, eh, yo lo leo, Marcos, decía, más allá de la implementación de políticas de ciencia abierta que recién se está dando en nuestros países, existe ya documentado algún caso de éxito representativo en Colombia y en Latinoamérica de ciencia abierta que demuestre el beneficio directo que ha tenido la sociedad hacia la apertura. Si sí ha ido apareciendo casos, si vos vas a hacer revisión de la literatura, hay casos, no de ciencia abierta como un todo, ¿te o sea, acuerdas que la ciencia abierta son múltiples componentes? Entonces, si sí yo encuentro uno casos de, de acceso abierto, eh, en el sentido, por ejemplo, de universidades que han ido evidenciando que cuando toda su producción está abierta, sea por la ruta dorada o la ruta verde, eh, ha tenido más visibilidad, más citación y que el ya está demostrado en estudios a nivel mundial que están a las publicaciones generan más visibilidad, más descargas, más citación. Es, por ese lado hay casos que sí se evidencia y que han ido haciendo mediciones. En el tema de los datos en América Latina sí estamos todavía muy crudos. Eh, hay experiencias muy puntuales. Cuento, por ejemplo, en Colombia el Instituto Humboldt es un instituto de todos estos temas biológicos, ambientales y tiene un repositorio de datos, el primero en Colombia, y es referente a nivel mundial el hecho de que ellos lo hubieran montado y lo han seguido trabajando con estándares y todo eso hace que ellos sean un referente y ellos cuentan que muchas veces la financiación que, que obtienen, les llegó por gente que se enteró a través de su repositorio que existían esos datos, los utilizó vieron que lo que ellos hacían estaba muy bien y les han dicho, venga trabajemos juntos yo los financio eh, entonces es también una manera de, de, de encontrar ingresos eso es una experiencia con lo de datos eh, con lo de evaluación, muchos países están exigiendo eh, evidenciar eh, esos impactos sociales. Eh, primero, pues eso es demostrar que estamos cumpliendo nuestra misión. O sea, las universidades no son, digamos lo, lo que se ha dicho muchas veces como eh, esferas de cristal alejadas de la sociedad. No se deben a la sociedad sea eh, las empresas, las ONG, las, las comunidades. O sea, la sociedad puede ser diferente. Eh, y se ha evidenciado esa parte de ese impacto. Se está mirando mucho lo de ciencia ciudadana, en el sentido de que lo, de un, un aspecto de formación, de que los ciudadanos vayan adquiriendo cada vez más conocimientos científicos, pero también los científicos vayan conociendo eh, las problemáticas, de esos saberes de la ciudadanía. de Lo que hay es casos de universidades específicas en componentes específicos. Es decir, uno... Una universidad que sea top en ciencia abierta y que en todos los componentes lo hay, no, en América Latina no, no, no habría ninguna. En otros países uno diría que de pronto se están acercando desde su modelo, o sea es decir, desde su manera de ver la ciencia y desde sus circunstancias. O sea, porque aunque la ciencia abierta sea un todo, cada contexto y cada institución también tiene su, su razón de ser. No sé si ahí te respondí, eh, Marco. Sí, y de ahí, de ahí de, eh, me gustaría complementar también, este, hay un caso mundial que es muy conocido de hace poquito nomás, que es, es lo, lo de la pandemia, eh, la apertura eh, forzada que les tocó a las editoriales por... Eh, porque la OMS, la UNESCO, otras organizaciones eh, eh, se juntaron y dijeron, oh, oh, abramos los conocimientos, abramos las investigaciones y los datos para poder salir pronto de esta pandemia. Es uno de los, de los casos más recientes de éxito, eh, de, de impacto positivo a la humanidad ¿no? eh, eh, en cuanto eh, a, a la apertura, en este caso a la apertura de estos recursos, ¿no? que es un, solo un componente de la ciencia abierta. Eh, y ese es un caso de éxito. Y aparte, más allá, o sea, todo lo que está pasando a nivel global eh, no es por nada, o sea, eh, la Unión Europea, eh, las recomendaciones de UNESCO, que Estados Unidos también está yendo hacia allá, los financiadores en Europa están yendo hacia allá, eh, dice algo, es un termómetro, de que el impacto que produce la ciencia abierta a nivel global es visible, es notorio y, y es, y es innegable Entonces, y por supuesto, claro, hay documentación sobre eso de, de, por montón, ¿no? Que algunas cosas ya mencionó Alejandro. Bueno, ahora creo que iba a terminar. Sí, ya creo que sí. Gracias y disculpen, de verdad. No, tranquila. Eh, bueno, pues entonces eh, lo que te decía Alejandro, me parece... Eh, muy interesante esta, esta taxonomía porque yo creo que es importante saber de dónde viene todo. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mí, eh, bueno, más allá de que estemos involucrados con todo esto, siempre eh, tengo como ciertas dudas y ciertas sospechas, ¿no? Entonces, yo eh, lo, lo que quiero es saber cómo lo han enfrentado ustedes, cómo lo han enfocado ustedes, cuál es la experiencia desde Colombia. Yo siento... Y permítanme que haga una, una reflexión cortita. Yo siento que con todas estas políticas que comienzan desde, bueno, desde datos abiertos hasta todo lo que tú nos has mostrado, pasando por ciencia abierta, pasando por innovación abierta, eh, yo siento que los países, eh, digamos que los países del sur, Estamos, aún cuando estamos aportando, ustedes comentaban los aportes que se han hecho acá desde, desde América Latina, yo siento que estamos, seguimos en desventaja. O sea, esto no acorta las brechas. Yo no, yo no veo todavía que estas políticas puedan acortar eh, las brechas de desarrollo, eh, las brechas eh, de, de, en cuanto a, a crecimiento económico, a productividad, a bienestar. O sea, creo inclusive. Tengo ciertas sospechas de que se pueden ampliar. <risa> no voy a poder hablar. Bueno, también por el tiempo va a responder porque pues nos habíamos comprometido a las 10, pero ya ya ya te entendí. Eh, yo creo que el primer llamado es a trabajo colaborativo, o sea, por eso me parece muy bueno que se esté armando este grupo en Ecuador, porque no tenemos que pensar todo es lo mismo, es decir, lo que hay que hacer es dialogar para llegar a ciertos acuerdos sabiendo de que la ciencia abierta es lo que se está imponiendo, o para bien o para mal, por los financiadores, las, los organismos públicos, o sea, ya, ya nos lo van a empezar a exigir, la idea es construirlo de la manera en que no sea un copiar y pegar, sino que se adapte a nuestros contextos. Ahí respondo como la otra partecita. Obviamente, la ciencia abierta pues, no es el que resuelva todos los problemas, pero sí resuelve algo, y es que por lo menos está permitiendo cosas como el acceso a la información y a los datos, que no lo teníamos. Es decir, parte de nuestro, las ventajas de los países del sur es que te, no teníamos ese acceso o teníamos que comprarlo y obviamente no tenemos tantos recursos y, y eso lo complicaba. Piensen en solo que uno estaba haciendo una investigación, el paper que le servía y que le gustaba, mi universidad no tenía la base de datos porque había que pagar miles, entonces tenía que comprarlo o tenía que piratearlo bueno, por lo menos esa parte del acceso a la información, creo que la, la ciencia abierta sí, sí lo permite, digamos así. En la medida en que crezcan los datos abiertos de investigación, va a ser beneficioso, es que hay que hacerlo bien. Eh, creo que nosotros podemos en América Latina aprovechar muchas de esas cosas que, que no teníamos datos, no tenemos los recursos para hacer cosas. Piensen algo, y es los mejores estudios latinoamericanos no los hacen en Estados Unidos. Los estudios más importantes... Eh, incluso existen los latinoamericanistas es una red de investigadores de ciencias sociales en Estados Unidos y muchas de las investigaciones más importantes y fuertes en América Latina están en Estados Unidos ¿por qué, ¿Por qué la colección personal de García Márquez terminó en la Universidad de Texas? Pues porque tenía los recursos para, para, para cuidarla pero porque ellos están digitalizando todo para poner todo lo de García Márquez en abierto, eso no lo hubiera podido hacer Colombia por ejemplo Ahí hay una ventaja eso no supera a otras desventajas de que no tenemos el mismo presupuesto, la misma infraestructura. No, si el APC se va imponiendo, no vamos a tener manera de que nuestras publicaciones las paguemos. Vamos a tener que seguir luchando por nuestras rutas Creo que tiene ventajas, pero hay cosas que no se solucionan y puede generar otras desventajas. Eso es cierto. Alejandro, no, solamente, o sea, voy a hablar rapidito y dejo los comentarios para otro momento. Eh, pero mi preocupación está en Tú tienes razón, o sea, pero información y datos no es conocimiento, ah, información exacto, y que, datos no procesarlo. nos lleva, sí, claro, no nos lleva automáticamente no. a que no. nuestras universidades, por ejemplo, ahora sí, efectivamente, tú puedes tener acceso a más paper, tu, tu, tus tesis de doctorado pueden estar mejor sustentadas desde el punto de vista teórico y quizás en algo, eh, tu investigación empírica y demás, pero ¿Cómo, convertimos, o sea, ¿Cómo convertir eso en, eh, digamos, en crecimiento económico, en desarrollo de nuestros países y demás? O sea, eso no se resuelve con abrir los datos. Lo que sí creo, eh, o sea, sí, eso, eso, eso, eso lo, lo, lo sabemos. ¿no? Ahora, yo creo que, eh, por ejemplo, yo veo un gran ausente en toda esta polémica y es el tema de la propiedad intelectual. Hasta hace muy poco, bueno, mientras tanto, mientras tanto, y tú decías esto de físicos versus químicos, yo creo que aquí el, el las posturas diferentes tienen que ver en cuanto a la aplicabilidad del conocimiento que producen. O sea, la física produce un tipo de conocimiento que está mucho más alejado en, en, esa, en esa cadena, hasta llegar a la productividad, la química no. O sea, las aplicaciones químicas están mucho más cerca de la industria. Entonces, eh, yo, yo lo que creo, yo lo que creo, es que si estas políticas no van acompañadas de políticas de propiedad intelectual también, que no sé cómo, cómo ahora eh, dialogaría una cosa con la otra. Y esa era mi pregunta: o sea, cómo ustedes lo ven desde Colombia, cómo, cómo lo están que se ha hecho? Porque ahí es donde está, está el tema. O sea, algunas universidades latinoamericanas con el tema de la propiedad intelectual habían logrado por lo menos monetizar parte de sus resultados científicos. Al abrir la ciencia, eso se acaba. Eh, por pues ejemplo, nuestra universidad, voy a contar en la universidad de Colombia y que sé que está ocurriendo. Eh, uno, mira que la frase, la verdad que fue la frase con que inicié, es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Tiene que ver con eso, o sea, no todo se tiene que abrir. Por asuntos legales y por asuntos de propiedad intelectual, de planes de negocio, de spin-off, de todo ese asunto. Es decir, hay que ser inteligentes en qué se abre. Alguna de la financiación de nuestras investigaciones no es solo pública, la hacemos con empresas, convenios y eso. Hay que negociarlo, hay que mirar qué es lo que se puede abrir y qué no. Entonces, eso es uno de los grandes retos. En nuestra universidad, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo, eh, dice ciencia abierta, guión, propiedad intelectual. ¿Qué, ¿Por qué quedó así? En los casos donde vamos a desarrollar patentes y eso va a permitir aportar a las sociedades de ahí y recibir un, un, un beneficio económico, se hace. Pero cuando eso sea evidente que sí, o sea, porque también eh, muchas veces nuestras universidades patentan por patentar, pero después eso, mantener una patente tiene un valor. Y el costo-beneficio, entonces, por nuestra universidad ya eh, estas discusiones han llevado a que solo patenta lo que es evidente que va a tener beneficio. Si no, pues póngalo en abierto. Porque también muchas veces tiene que ver con la cultura del investigador. Hay investigadores que, que es que son yo no sé, en Colombia decimos amarrados. Es decir, no son muy abiertos a socializar sus conocimientos, muy individualistas, es decir, todavía esa cultura existe. Entonces, lo mío nadie más lo puede conocer, me lo van a robar, me lo van a copiar. Entonces, esa es una visión de ciencia del siglo XXI no del siglo XXI, por eso hay un cambio cultural, el reto está estar en cómo hacerlo, entonces cuando pongo una licencia de copyright, cuando pongo una licencia de creative Commons, y eso eso hay que construirlo por eso no todas las disciplinas son iguales es decir, ahí el, el, el colegio yo insistía no, hay que reconocer esto pero no, que porque eso existe no dejar de hacer porque es que si dejamos de hacer yo creo que el llamado y con esto termino porque hay algunos que ya se tienen que retirar es, hagamos que la ciencia abierta sea proactiva, no reactiva ya es una realidad, no, no va a cambiar entonces es más rápido nosotros adaptar nuestros proyectos antes de que el financiador nos lo ponga como condición ¿sí? es mejor formarnos como investigadores y e ir haciendo cosas antes de que nos diga, ah como usted no tiene esto, no puede participar eh, es eso, es como que la ciencia abierta la sumamos en nuestras universidades muy proactivamente para que no, no perdamos como las posibilidades pero sí hay que resolver eso. ¿Cómo va a resolver cada universidad lo de la propiedad intelectual? No es lo mismo una universidad pública que una universidad privada. Muchas universidades privadas eh, viven de sus, de sus matrículas, digamos así, y viven de vender y hacer todos esos asuntos de proyectos. De pronto en las públicas no tenemos esa, esa, esa dificultad. Por eso también cada proyecto de ciencia abierta debe responder a la realidad institucional. A sabiendas de que se lo van a obligar. Es decir, como ya viene la obligación es hacerlo por activamente no reactivar. Bueno, no, yo terminaría ahí, ya pues darle la palabra a Francisco. Sí, sí, eh, este, Alejandro, solo complemento para cerrar. Este, en eso que tú hablabas de formación, que era parte de, de, de, de, de la exposición que hiciste, que es uno de los elementos importantes en esa fórmula que, que habías planteado, la formación también no solo en ciencia abierta, sino en propiedad intelectual, porque no sé si, si pasa en Colombia, pero en Ecuador pasa mucho que, que eh, quizás confundimos eh, el, los, tem los temas de propiedad intelectual. Eh, eh, la ciencia abierta está muy ligada a los temas de propiedad intelectual, no es ajena, eh, porque se basa en los derechos de autor, y los derechos de autor... Tienen también licencias, está ligado mucho a temas de propiedad intelectual. Entonces, parte de esa formación... La discusión es en lo patrimonial. Claro, entonces, parte de esa formación también está los temas de propiedad intelectual. que eh, eh, A veces hay mucho desconocimiento también del lado de la, de la academia o, o, o a veces de, de, desde, los, desde la comunidad de investigadores e investigadoras, ¿no? Eh, pero bueno, sí, tan cierro con la frase como en la que empezaste, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Esta es la primera de tres charlas que van a ver Entonces, sobre de eh, días, pero con otro Claro, nos vemos el siguiente viernes a las ocho y media de la mañana eh, y así mismo hasta las diez, eh, incluyendo preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los que están conectados. Gracias Alejandro y pues esto estará eh, subido en el canal de YouTube para que eh, se pueda compartir. Muchas gracias. No, un, contacto. un saludo, un buen día para todos. Chao.